Altamente preocupante para la comunidad educativa, especialmente en San Francisco de Macorís, que el Ministerio de Educación al día de hoy no haya podido culminar la construcción del Centro Educativo Cruces de los Basilios. A más de seis años iniciada esta construcción, el día de hoy todavía los estudiantes de esta comunidad, eh, Cruces de los Basilios, no cuentan con un centro educativo con las mínimas condiciones para recibir docencia. Eh, mientras tanto, el Ministerio se despacha gastando eh, cientos de millones de pesos en propaganda, en publicidad, para mostrar ante el país y el mundo una realidad que no es lo que vive la educación de la República Dominicana, especialmente en San Francisco de Macorís. Eh, Cruces de los Basilos, un centro que está... Eh, en un 97% de construcción, que ya son solo detalles puntuales eh, que faltan para la culminación del mismo, pero eh, los estudiantes y maestros de esta comunidad todavía no pueden hacer uso de este centro educativo. Eh, con lo referido a la escuela de Alor eh, las autoridades del Ministerio de Educación conocen y saben la realidad del mismo, eh, una escuela de un cubículo, de una aula, la, la cual está dividida en tres partes, donde los estudiantes eh, están eh, agrupados eh, sumamente agrupados y con, no cuentan con las condiciones mínimas eh, para recibir la docencia. Además, eh, el estado en el cual se encuentran los baños. Eh, al parecer, al Ministerio de Educación le ha costado eh, por construir por lo menos una letrina eh, con las mínimas condiciones en los centros educativos de San Francisco de Macorís. La misma situación eh, vive la Escuela Patria Mercedes Mirabal de la Comunidad de los Cacaos, eh, donde estuvimos presentes en una reunión con la directora distrital 0706, Rosa Emilia Alonso, eh, la directora regional de Educación, Mariel Santos Mora, conoce la realidad, eh, los padres eh, y la comunidad en sentido general estuvimos presentes en una reunión, donde los padres plantearon eh, la postura y qué hacer entonces eh, si las autoridades del Ministerio de Educación no resuelven el problema de los baños de este centro educativo, ya que el mismo eh, no está en condiciones, los estudiantes deben de desplazarse a las casas eh, que están alrededor del centro educativo para hacer sus necesidades fisiológicas, eh, mientras que el Ministerio de Educación... Eh, tiene de, eh, destinado un alto presupuesto para viático, para publicidad, para propaganda, y la escuela dominicana entonces cayéndose a pedazos, sin las condiciones mínimas, para que los hijos de los pobres, los que visitan, los que están en la escuela dominicana no tengan las condiciones mínimas para recibir el pan de la enseñanza eh, de manera digna y de manera de calidad. Así anda la educación dominicana, así anda la República Dominicana, y estos son los resultados que tenemos de un gobierno, eh, de un ministerio, que no le duele en lo mínimo la clase más necesitada de este país.